De los caminos de Dios termina yendo al otro lado. Fuerza y determinación en contraposición con una mente dominada. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debería ser distinta de la que se aplica para domar a un animal. A este solo se le enseña sumisión a su amo. Para él el amo es mente, criterio y voluntad. Este método, empleado a veces en la educación de los niños, hace de ellos solo autómatas. ...la mente, la voluntad y la conciencia... ...están bajo el dominio de otro. Las personas no son animales. Y los niños tampoco. Deben ser educados correctamente... ...no haciendo autómatas de ellos. A veces hay niños... ...que luego tienen trastornos de personalidad... ...porque han dependido de tal forma... ...de lo que los padres les decían... ...siendo su propia mente, su propia voluntad... ...a tal extremo... ...que cuando han crecido... ...cuando los padres les han faltado... ...esas personas han derivado... ...han ido a la deriva... ...porque no saben encauzar las situaciones de la vida... ...necesitan de su mayor... ...esa educación no es nada positiva... ...no es el propósito de Dios que se sojuzgue así ninguna mente... ...los que debilitan o destruyen la individualidad de otras personas... ...emprenden una tarea que solo puede dar malos resultados... ...mientras están sujetos a la autoridad... Los niños pueden parecer soldados bien disciplinados, pero cuando cesa ese dominio exterior, se descubre que el carácter carece de fuerza y firmeza. No habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Desaparecida esta, no sabe cómo usar su libertad y a menudo se entrega a excesos que dan como resultado la ruina. La verdad es que esto cada vez tiene menos aplicación, porque la sociedad actual es que el niño haga lo que le dé la gana. ...mientras no nos moleste... ...que vea la tele que quiera... ...que se vaya con los amigotes hasta las tantas... ...etcétera, etcétera... ...pero no se está por la educación de los hijos como debería ser... ...y el resultado... ...también es la ruina... ...la conciencia y la individualidad no deben ser manipuladas... ...en asuntos de conciencia... ...el alma debe ser dejada libre... ...ninguno debe dominar otra mente... ...juzgar por otro... ...o prescribirle su deber... Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, dice Romanos 14, 12. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En los asuntos donde hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Las mentes de los hombres no deben ser manipuladas, ni enjaezadas, ni dirigidas por manos humanas. Pensemos por nosotros mismos. De nosotros mismos son, somos los que vamos a dar cuenta ante Dios. Por tanto, no seamos conciencia de los demás en acusar concretamente, venga, esto sí, esto no. No, no. Cada persona tiene que saber lo que es debe hacer y lo que no. Nosotros podemos ser aconsejados y aconsejar, pero no manipular. La individualidad debe ser ejercida. Dios permite que cada persona ejercite su individualidad. Ninguna mente humana debe sumergirse en otra mente humana. Si nosotros imitáramos el ejemplo de cualquier hombre, aún el de una persona a quien, a juicio nuestro, consideráramos casi perfecta de carácter, estaríamos poniendo nuestra confianza en un ser humano imperfecto y defectuoso, que es incapaz de comunicar una jota o un tilde de perfección a otro ser humano. Nunca ensalcemos una persona como si fuera una divinidad. Nunca. La única divinidad es Dios. Todos tenemos fallos. Si nos fijamos en el que idealizamos, tarde o temprano, podemos quedar chasqueados. No lo hagamos. Sencillamente miremos a Cristo. Unidad sin desconocer la identidad. Debemos unirnos ahora, pero recordemos que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona debe quedar ocultada en la de otra, ni que la mente de alguien debe controlar la de otro. Dios no le ha dado a nadie el poder que algunos, mediante palabras y actos, pretenden reclamar. El Señor quiere que cada hombre sea libre y siga las indicaciones de su palabra. Y cuidado, porque esto también se aplica a los matrimonios. Durante la historia ha habido muchos casos de matrimonios. Que la mujer quedaba tan sometida al hombre, que lo que el hombre decía era misa absoluta. Y la mujer dejaba de tener personalidad propia. Esto tampoco debe ser así, ni a la inversa. Cada uno es una individualidad. Juntos para algo, para trabajar el carácter, para crecer en la gracia de Dios. Pero no hacer someter al otro por fuerza a nada. La lealtad a Dios en contraposición con la lealtad a los hombres. Usted pertenece a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Su mente pertenece al Señor y sus talentos también. Nadie tiene derecho de controlar la mente de otra persona ni prescribirle cuál es su deber. Hay ciertos derechos que le corresponden a todo individuo que sirve al Altísimo. Nadie tiene más derecho de arrebatarnos esos privilegios que de quitarnos la vida. Dios nos ha dado libertad para pensar y es nuestra oportunidad seguir nuestras impresiones acerca del deber. Somos solo seres humanos, y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no pueden ser sometidas a la de ningún otro ser humano. Como individuos, somos obra de Dios. ¿Veis que esto es una carta? Estas cartas, ella las escribía a personas, que a veces conocía personalmente, pero a veces no. Cuando estudiáis también eh, la vida de Helen White, os daréis cuenta que verdaderamente Dios actuaba de una forma increíble, impresionante en ella. Había personas que tenían ciertos problemas. A ella en visión les eran mostrados. O en sueños de la noche. Y se levantaba a las tantas de la madrugada a escribir. Preparando una carta con lo que había visto de cierta persona y le daba la solución. Cuando veáis normalmente carta tal, suele ser muchas veces que eso sucedió así y eso está comprobado que es cierto, no es ningún fraude pues bien, la inspiración divina estaba dando consejos de cómo solucionar ciertos problemas evidentemente la humanidad prácticamente funcionamos todos igual, puede cambiar la sociedad puede cambiar el entorno, puede cambiar algunas cosas, los años pero nuestra forma mental sigue siendo la misma lo que va bien a un individuo ...va bien básicamente a todos... ...aprendamos de esas cartas personales... ...que ella escribía a ciertas personas... ...porque nos pueden ir bien... ...los ministros deben conducir a sus feligreses a Dios... Solo Dios debe ser el guía de la conciencia del hombre... ...la verdad ha de ser predicada doquiera se abra una puerta de oportunidad... ...hay que explicar la palabra de Dios a los que no conocen la verdad... ...esta es la obra de los ministros de Dios...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 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1, del 5 al 8. La sabiduría se de pedir a Dios, no a los hombres. No hagamos de la carne nuestro brazo. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa, humilde y abnegadamente en Dios. Y así no nos llevaremos chascos. Satanás controla la mente del que controla la de otros. Este apartado es muy interesante. Abogar por la ciencia de la cura mental es abrir una puerta por la cual Satanás entrará para posesionarse de la mente y el corazón. Puertas dimensionales, ahí las tenéis. Satanás controla tanto la mente que se somete para ser controlada por otra... ...como la mente que ejerce ese control. Quiera Dios ayudarnos a comprender la verdadera ciencia de la edificación en Cristo... ...nuestro Salvador y Redentor. No, yo soy el que hipnotizo. Yo soy el que dirige. El otro es la víctima, por decirlo de algún modo. ¿eh? Pues no. La persona que va a hipnotizar al otro o que quiere manipular al otro...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 ...a introducir dentro del adventismo con una fuerza tremenda. A tal punto que muchos de los miembros de iglesia confiaban en que esa ciencia provenía de Dios... ...que era buena y montones de personas cayeron en manos del espiritismo. Ella tuvo que confrontar directamente a todas estas personas que estaban introduciendo estas cosas en la iglesia... ...y tuvo que escribir tantas cartas como estáis viendo y más... ...para que la gente se diese cuenta... ...que era un engaño satánico perfecto. ¿Sabéis? Alguien me explicó una vez... Eh, ...que estando en una iglesia adventista en Barcelona... ...hace ya años... ...estaban allí unos cuantos hermanos en la fe... ...cuando entró un hombre... ...que llevaba un péndulo. Ya sabéis, ya hemos hablado del péndulo, ¿no? Una vez más. Pues bien, ese señor con el péndulo... ...decía que tenía el poder de sanar a las otras personas y hubo alguna persona que estaba dispuesta a ponerse en manos de, de ese señor menos mal, gracias a Dios que una persona se puso por en medio y le empezó a hacer preguntas sobre cuestiones espirituales para mostrar si verdaderamente esto provenía de Dios o no para intentar sonsacarle cosas porque eso fue hace muchos años y eso parecía una novedad aquí por tanto, eran cosas que se desconocían, ese se hacía pasar por creyente. Se dio cuenta ese señor de que realmente lo que iba a hacer era espiritismo puro. Y ese hombre, cuando se vio descubierto, se fue. Ya no apareció más por esa iglesia. Pero había hermanos que estaban dispuestos a someterse. ¿Sabéis que someterse una vez puede ser suficiente para quedar entrampado por Satanás para siempre? mirad Satanás qué bien trabaja y cómo se introdujo en los tiempos de Helen en la iglesia... cómo lo ha hecho posteriormente y cómo lo está haciendo ahora también... quizás no tanto por la hipnosis, pero sí a través de... venga, como cristianos es igual, vamos a hacer yoga, no pasa nada... o vamos a hacer no sé qué... bueno, pues todo eso trae sus consecuencias. Pero ahí está, Satanás siempre va a seguir actuando igual, pero cada vez más sofisticadamente...